Los Paniaguados no se está dando cuenta de que si la dictadura, si eso pasa y, y pasan a ser pueblo libre, eh, vamos a perder el turismo. Óigame qué criterio por el turismo. Tú vas a hacer prisionero un pueblo. Pues no tiene sentido las luchas ni lo que están pasando. Por Dios, República Dominicana habrá de levantarse con mayor entusiasmo a defender su turismo como servicio, estadía y seguridad bueno, tenemos con nosotros señores, ahora en este momento, la grata visita de padre quien a la vez dentro de tantas funciones como eh, rector en la universidad en la parroquia, en fin también es presidente del consejo económico y social y con él vamos a estar interactuando acerca de esas obras prioritarias y de lo que se ha logrado a la fecha con los con las conversaciones y, y toda esta situación política en nuestra comunidad de san francisco de Macorís la provincia duarte y la región del nordeste buenos días padre isaac buenos días buenos días francis y Yerjan. buenos días a todos los que nos están siguiendo a todos sus amigos que son nuestros también. Así es. Falta este contento. es su programa de mañana. ¿Cómo decir? Está contento el padre. Sí, sí, sí, claro. Sí. Siempre. Tratamos. <risa> bueno, es importante poner en contexto. Eh, tuvimos en tiempos atrás unas pequeñas, unos conatos de eh, huelgas y demás producto de los constantes reclamos al gobierno central y a las autoridades locales acerca de obras preventorias y que definitivamente, en lo particular, siempre he dado mi voto de confianza a la organización, a lo que es priorizar. Usted, como presidente del Consejo Social Económico de Desarrollo de San Francisco de Macorís, ¿Qué nos puede decir acerca de estas obras? ¿Qué, en, qué, ¿En qué etapa estamos? Muy bien, eh, gracias por la invitación y gracias también a todos los que cada mañana esperan las informaciones y sobre todo iluminar la realidad eh, desde el punto de vista de la esperanza, que siempre es bueno, porque vivimos en un mundo que nos carga demasiado de desesperanza. Entonces, eh, eh, mi postura y mi paso por aquí que sea también de invitación y de esperanza. Entonces, en ese sentido, eh, República Dominicana está caminando, está trillando desde hace unos años eh, un buen camino que se llama el camino de la planificación planificar no solamente desde las autoridades, sino también con la sociedad civil, y es el ser y es el sentir, es el hecho o la razón por la cual existe el Consejo Económico y Social que ya se dispone en la Ley 176-07 sobre los municipios y el Distrito Nacional. En ese sentido, se ha querido también aquí en San Francisco de Macorís, en su nivel municipal, eh, darle cabida a esta estructura que es una estructura veedora de cada uno de los ayuntamientos de la República Dominicana, en nuestro caso del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y por eso estamos como entidad veedora en el organigrama del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís pero al mismo tiempo no solamente es para ver, mirar y poder criticar o aplaudir, sino también para ayudar al ayuntamiento a planificar lo que son sus acciones. Y en ese sentido, nosotros como Consejo Económico y Social tenemos ya la vigencia en tres administraciones municipales. Iniciamos con la administración del señor Félix Rodríguez, después toda la administración del señor Alex Díaz y ahora en la administración también de Siquió. Y tengo que decir que nuestra organización, en los diferentes eh, momentos que han que hemos tenido, ha logrado, ha logrado vivir en esta convivencia muy fraterna y muy solidaria con los tres eh, alcaldes que hemos tenido durante nuestra existencia. Estamos viendo aquí una imagen de lo que es el plan municipal de desarrollo. Eh, sí. Si pudiera, muchachos, por favor, ubicar el monitor un poquito más hacia acá, ahí vemos el índice general. Sí, les he <coughs> compartido estas imágenes, que es una especie de resumen del actual... ¿Y eh, eh... ¿Qué es esto? Muy que, bien. Para que la gente lo entienda. Nosotros tenemos ahí una, lo que son el levantamiento de obras, de las obras prioritarias... ...que requiere San Francisco de Macorís en sí. dos niveles. El nivel municipal que corresponde al alcalde uh -huh. y a la sala capitular... ...quienes son miembros importantes y fundamentales del Consejo Económico y Social... Sí. ...y ya al final vamos a encontrar las que corresponden como prioridad al gobierno central. En este orden nosotros vamos a encontrar alrededor de 150 obras que estamos colocando después de un levantamiento de muchas reuniones que hemos hecho con cada uno de los sectores para lograr nosotros identificarlas. Ahí está la voz. Estamos hablando de cuántos años de trabajo de levantamiento y luego propuesta como obras. Bueno, aquí nosotros tenemos lo que fue cruzar las obras que se realizó el gobierno municipal anterior en los cuatro años de Alex, uh -huh. ver cuáles todavía no se habían ejecutado, retomarla como prioridad para el municipio y con los sectores que componen el Consejo Económico y Social y que componen también toda la sociedad, lograr eh, identificar las obras eh, prioritarias en este momento. Por esa razón, en este listado ustedes van a encontrar, lo pueden leer ahí, eh, van a encontrar muchas informaciones que ahora se deben convertir en fichas, en las fichas con sus presupuestos, para que el ayuntamiento de ahí vaya trabajando y haciendo la prioridad cada año durante entonces, estos cuatro entonces, años. Entonces, empiezan a, de esa parte a ser los veedores de la realización. Exactamente, porque o ya... O cumplimiento de ellas. Porque ya los Me sectores... Me refiero con las fichas. Exactamente, porque eh, ya los sectores han dicho qué es lo que necesita la ciudad. Eh, padre, el presidente Luis Abinader ha prometido para la provincia Duarte unos 10 mil millones de pesos. Eh, sabemos que eso es imposible. Ahora bien, de esas 150 obras que usted eh, está presentando ahí, ¿cuáles son digamos, las 10 eh, prioritarias. Y del y... gobierno central, porque hay... Hay dos hay eh, dos No, etapas. independientemente de que le correspondan algo a, eh, al, al, municipal. al ayuntamiento o al gobierno, ¿cuáles son las 10 prioritarias que, que, que podamos así decir a grosso modo? Mira, hay, hay unas obras ahí que son muy importantes, como es el tema que ya se habló del asfaltado, de las calles y los barrios de San Francisco de Macorís. Eso se está haciendo, ¿verdad? Eso se está sí. haciendo. Y ahí van a aparecer dentro del mismo, dentro del mismo documento como... Eh, que están en ejecución. Uh -huh. Hay obras prioritarias como el hecho de nosotros poder trabajar el tema de, eh, seguimos con obras como el puente de Ugamba, que son de las que están en, en ejecución o previstas para la ejecución próximamente. Ahí hay uh -huh. una, una parte. Sí. Y discúlpame que te, eh, te invada en el momento. Yo me pregunto, lo que traería como beneficio el puente de Ugamba qué es la necesidad que convierte esto, porque sí. me fijé que cuando uno va bajando del hospital hacia la ribera del Jaya ni siquiera hay continuidad de esa calle, sino que hay que entrar en un solar y ir a un paso que se hizo peatonal la, la pertinencia de este paso no es que no lo hagan sí. Pero también tenemos que priorizar viendo la pertinencia. ¿Cuál ha sido la pertinencia que ha arrojado el levantamiento de fíjate, eso? Fíjate, nosotros tenemos una, una, una ciudad que nos divide un río que en realidad se ha disminuido con el paso de los años, pero que nos mantiene aislado. El río Jaya mantiene aislada la ciudad de San Francisco de Macorís en dos secciones completamente separadas la una de la otra. ...sin prácticamente comunicación... ...nosotros tenemos que ver que incluso... ...eso ha afectado tanto... ...que ha afectado el desarrollo... ...un poco... Eh, ...muy crítico en esa zona... Uh -huh. ...de San Francisco de Macorís... ...como es eh, la zona de... ...de, de Ugamba... Uh -huh. ...en la cual para tú cruzar... ...tienes que dar todo una vuelta... Okay. ...es decir, no hay comunicación rápida... ...con la sociedad... Uh -huh. ...pero no uh -huh. solamente en eso... ...retrasa el desarrollo de la ciudad sino que nosotros vemos que de la caonabo, hacia la izquierda, saliendo hacia la zona de, del Hotel Las Caobas, la comunicación es nula. A tal punto que toda esa zona de lo que se llama la Sabana de San Diego es una la zona paralela, sin explotar. En el frente. En el frente, sin explotar. Por ahí uh -huh. no hay ni siquiera un chinchorro, digamos así, porque se ha mantenido completamente aislada, lo que ha hecho que, que la ciudad de San Francisco de Macorís crezca en Para. media luna, media okay. luna, media luna, solo hacia una área, sí. y no en forma circular como crecen las ciudades modernas, con un desarrollo integral donde se nos explique hacia dónde debe crecer la ciudad. El Consejo Económico y Social, a raíz de varias tesis que hay en la Universidad Católica Nordestana, estamos impulsando también el desarrollo hacia esa región. Una pregunta. Ustedes entonces le han hecho la propuesta al Consejo Municipal, entendiendo yo como conozco un poco la, la estructura jurídica del municipio, referente al uso de suelo. Sí. En esa zona que usted plantea, aunque hay una población circulante, circundante, sí. aún hay un área que se produce o es de producción agrícola. Entonces el Consejo Municipal que es el, los regidores, no se han abocado a, de, a definir hasta dónde está la parte rural y la urbana. Si se declara la urbana, ¿hasta dónde sería urbano y dónde continuaría lo, lo productivo? Nos preocupa más de ahí, y como Consejo Económico y Social, nosotros estamos viendo que se están creando muchas urbanizaciones en lugares que son netamente agrícolas. agrícolas. Sin embargo, tenemos una zona, como es el caso de la sabana de San Diego, por estudios, sí. por estudios natural. Que, natural, que es una sabana con una salubridad muy alta. Ahí no se produce prácticamente nada. Hay algunas fincas de vaca donde la hierba incluso es muy mala porque la, la sabana de San Diego tiene un, alta, un alto índice de salubridad que prácticamente desierto, digamos, como nosotros vemos en algunas zonas de, de República Dominicana sin llegar a un nivel tan alto. Y la propuesta nuestra es que teniendo la ciudad de Santo Domingo hacia esa zona, la salida, nosotros debemos explotar esa zona para, para construcción y luego entonces... Y completar la luna. Y completar la luna porque... Así nosotros tenemos... Lo he entendido así. Sí, pues, sí. Mira, me resulta interesante en el cómo usted lo plantea. Claro. Eh, padre, escúchame ahí. Sí. Cuando usted habla de salubridad, eh, ¿a, qué, ¿a qué se refiere? ¿Será eh, que...? Salinidad. Salinidad. Salinidad, salinidad. salinidad. salinidad. salinidad. perdonando sí, la palabra. Sí, sí. Sí, de salinidad. Salinidad. Salinidad. salinidad. Es muy alta. Muy alta el, el nivel, por lo tanto, no le permite, no le permite a producir. los productos producir. Muy bien. Entonces, gracias por la corrección. Sí. Eh, padre, con relación a esto, eh, he escuchado de parte de, incluso la, la, el, el propio personal de INAPA, eh, de una parte de, del, del movimiento popular, exigir la construcción del sistema cloacal en San Francisco de Macorís. Está dentro de la prioridad. Sí, y es urgente. Sin embargo, vemos que se está llevando un plan de asfaltado en todo San Francisco de Macorís. No es esto una contradicción. O sea, no estamos haciendo la cosa sin planificación, porque si estamos asfaltando, y luego vamos a tener que romper para hacer eh, para instalar un sistema cloacal, me parece una, una inversión. Sí, San Francisco de Macorís hace tiempo que ya perdió completamente su sistema cloacal. Okay. Llegó a su, a su máximo eh, culmen, ya no, no, puede, no se puede hacer más. Incluso las plantas de tratamiento que están en la zona de, de los rieles, uh -huh. esas plantas de tratamiento prácticamente no están... Uh -huh surtiendo su efecto no, no. porque solamente son hoyos que reciben el agua y luego la vierten y las plantas están muy maltratadas. Tengo que decir que en los últimos meses, sobre todo después de la pandemia, yo no he bajado hacia esa zona porque anteriormente había estado por ahí, incluso dentro del mismo perímetro de las plantas de tratamiento que constituyen un riesgo hasta para las mismas personas que viven en los alrededores porque aunque hay uno, una contención y unas mallas que impiden cruzar, pero hay otras formas también de entrar, y eso es un poco hasta riesgoso. Después, todo lo que esas áreas completamente abiertas de esa planta de tratamiento vierten a lo que es la, el aire de toda esa zona por ahí, que es también muy delicado el tema. Entonces, es prioridad y está planteado como una necesidad, como una urgencia en el plan La Cloaca en San Francisco de Macorís. Entiendo que ahora mismo, por la inmediatez, la, el asfaltado será aplaudido en todo en todo el municipio. Sin embargo, en el momento en el cual, míralo, aquí está en el número 8, dentro de las prioridades la de esa tabla, está planta de tratamiento para aguas residuales en San Francisco de Macorís. Pero ahí habla de la planta de tratamiento, no del sistema como tal. Lo, lo lleva, lo, incluye, lo, incluye. lo, lo tiene bien. que incluir. Entonces, padre, ¿no es una contradicción el hecho de que estemos asfaltando si hay un plan o la idea de que se, se, se prepare eh, la línea de lo que tiene que ver con la, el sistema cloacal, sí. ¿cómo eh, tener que romperlo de nuevo? Claro, yo entiendo que sí, podríamos declararle una contradicción, solo que nosotros estamos en un proceso en el cual estamos acostumbrándonos a planificar. Yo pongo como ejemplo a el país de la China. Sí, China. China es un país súper planificado y te construye una ciudad para habitarla en 50 años. Sí, en esa ciudad vamos a colocar habitantes chinos dentro de 50 años, pero ya está construida, porque hay una planificación a futuro y ya eso está decidido. Nosotros estamos en la marcha aprendiendo a planificar gracias a Dios que el Consejo Económico y Social tuvo muy buena receptividad con el alcalde anterior Correcto. y muchas de esas actividades que se hicieron y de los proyectos que se realizaron fue partiendo del estudio que planteaba en Escuchando la Sociedad sí. actualmente. Entonces, en, con este alcalde también estamos teniendo muy buena receptividad, nos reunimos incluso fuera de los trabajos eh, ordinarios sí. de las comisiones para consensuar, conversar y hablar. Y de ahí surgen proyectos de los que el mismo alcalde está trabajando, como el caso del de mercado, eh, que es una prioridad. Y ahora mismo se está readecuando la propuesta de, del mercado que se, que se va a llevar para hacerlo más real. Con, sí. Y va a ser de verdad Mira, que, ojalá que lo podamos lograr. Tengo unas, una inquietud con respecto a la forma en que ustedes han logrado alcanzar estas primeras conclusiones y proponerlas a las autoridades municipales y nacionales. Pero hay algo que me sigue preocupando, que yo digo que hay muchos sectores que han estado apáticos a estos problemas y por eso surgen los movimientos populares, el Falpo tiene su actuación, ahora surgió eh, el, el, el con el que se negoció últimamente, que yo no, hice no, una no, crítica. No, no, surgió ahora, Francis, el, el colectivo. El, el colectivo. colectivo. Tiene mucho tiempo. Tiene mucho tiempo eh. pero han, han habido, eh, han tenido actores que no le han dado la preponderancia y yo digo que las autoridades en esas condiciones no sabe con quién hablar definitivamente porque mientras está hablando con, con, con ese grupo, el Falpo tenía su propia agenda. Y lo ideal sería para mí que se concrete participando ellos del consejo la ciudad tendría una definida vía de proponerle al gobierno sin que hable con más nadie sí. y reducir la distorsión de las obras porque mire, lo llevaba el falpo lo llevaba el colectivo y lo lleva el consejo, la misma sobra, pero en realidad nosotros cómo por ejemplo... lograr esa comprensión esa unidad de sí. San Francisco que no, que no nos veamos tan estridente Sí, te digo, te respondo rápidamente. Estamos en la misma línea. Nosotros nos reunimos con el colectivo, y ahí están las fotografías, y nos reunimos con los grupos populares. <risa> okay. Y están consensuadas y están dentro es de las prioridades. Importante. El tema es que estos son grupos, como todos los grupos que tienen también su espacio y quieren permanecer, pues, ellos llevando lo que es su liderazgo en el reclamo de estas obras. Y como Consejo Económico y Social, nosotros no se lo prohibimos, al no, contrario. No, no, no, al contrario. Lo no, que es hacemos es que pero que tengan actividad y que nos pongamos de acuerdo. Sí, el método tal vez es que podemos nosotros consensuar y dialogar sí, parte. En, el, en la Porque parte no es que no método. existan. No, no, no, no podemos. No, no, y, no, y, y, y, y constitucionalmente, sí. el derecho de asociación de los pueblos es, la uno, claro, es claro. uno de los mecanismos Verdaderamente de ser visible de nuestro pueblo, porque los políticos, después que están en el, en el poder y en los cargos, se olvidan. Sí, sí. Entonces, por eso. Y es alguien que tiene que jalarle la oreja. Hay, es, aquí ellos están presentes en el Consejo Económico okay. y Social, y es una pena que no, no traje aquí esas fotos, pero sí, eh, cuando nos reunimos para este este. El Plan Municipal de Desarrollo que estamos ejecutando en este momento uh -huh. Ellos eh, participaron e hicieron su aporte y ah, pues padre, es muy es buena, Padre, sí. la última pregunta Imaginémonos que vamos camino a ser un, un país planificado ¿No estamos nosotros a tiempo de pedirle a las autoridades Que de esos 10 mil millones de pesos que van a invertir Que inicien por ejemplo, no sé, con, con el, lo que tiene que ver con el sistema cloacal parar la, el, el proyecto de asfaltado que hay en San Francisco de Macorís, hacer esa obra prioritaria, primero, que una depende de la otra, y entonces luego continuar con el plan de asfaltado. Estoy, no sería lo lógico. Sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Como Creo pedimos, que es lo, es, es lo que nosotros debemos hacer. Eh, yo espero, porque lo primero es que el presidente Luis Abinader ha manifestado la intención y por eso nos ha recibido en varias ocasiones sí. en el Palacio Nacional de que, sean, que sea la sociedad civil quien oriente a él como presidente y a las autoridades para este tipo de trabajo, o sea, levantar el, el, el trabajo. Por eso cuando él vino al cuando él vino a la ciudad, el primer grupo con el cual pidió reunirse fue con el Consejo Económico claro, y Social. Claro, porque ¿eh? institucionalmente es lo que manda, sí. por eso es que yo digo que si se va organizando la sociedad en torno a un organismo oficial, y que sea ese organismo oficial el que claro. luche por la obra, tendremos una mejor interlocución. Pero si habla uno por aquí, habla el otro por allí. ¿A quién le creo? Le acuerdo. Eh, mire, bueno. gracias padre, que el tiempo en televisión, pero debimos de abordar la transición de Monseñor eh, Fausto Mejía a Monseñor eh, Alfredo, Alfredo, eh, ¿cómo se hará eso y cuándo? Bueno, eh, podemos volver otra vez, no hay ningún problema. Será el 24 de, de julio en el Bajo Techo del Estadio Julián Javier aquí en San Francisco de Macorís con algunas restricciones debido a que Salud Pública nos pide tener mucho control sobre todo toda la organización. Vamos a estar recibiendo en el Bajo Techo con tarjeta de invitación, así que esperamos, no es abierto. Esperamos que la, el, el programa, la prensa eh, tenga su espacio. Tiene un espacio ya reservado dentro del, del lugar, eh, mascarilla y con la tarjeta de vacunación, preferiblemente con las dos dosis. Así que eso ya lo hemos dicho a todos los sacerdotes que estamos en las parroquias, porque las invitaciones están llegando a través de las parroquias y hay un cupo limitado para cada parroquia, porque eh, no podemos pasar de un 30% de la capacidad que tiene el estadio, el, el bajo techo del estadio Julián Navero. Pues muy bien, agradecerle su presencia aquí. Creo que ha sido muy orientador